Como hemos visto hasta ahora, el navegador renderiza un documento HTML de manera secuencial. Es decir, va leyendo en orden cada uno de los elementos que tiene definidos y los va poniendo en pantalla en ese orden. Evidentemente, esta forma de trabajar limita las posibilidades de diseño de una web. CSS nos aporta ciertas propiedades que nos van a permitir poder cambiar esa forma de trabajar dotando a nuestra página de más flexibilidad. El objetivo de este bloque es estudiar cuáles son esas opciones que nos proporciona CSS. Y vamos a empezar por lo que sería eh, lo básico, conocer cuál es el funcionamiento normal. Como ya sabemos, los elementos block se ordenan de arriba para abajo y de izquierda a derecha, tienden a ocupar todo el ancho del navegador o del elemento que los contenga, de su contenedor, mientras que los elementos inline se alinean para llenar los elementos bloque. Esa forma de trabajar es la forma de trabajar que se conoce como el flujo normal del programa, una cosa detrás de la otra y siguiendo las pautas que define el tipo que es cada elemento. Para permitir esto, tenemos una propiedad CSS, nos proporciona una propiedad que se denomina position. Esta propiedad, aparte de los valores iniciales y heredados, puede tomar cuatro valores. El primer valor es el valor static. Este valor es el que tienen los elementos por defecto y es el que hace que sigan el flujo normal de la página. Junto con la propiedad position hay cuatro propiedades que tienen mucho que ver con ella, como veremos posteriormente, que son top, left, bottom y right. En este caso, estas propiedades no, pueden, no tienen ningún efecto, aunque se definan, con el elemento no tienen ningún efecto ya que realmente el elemento se va a posicionar donde tenía que posicionarse. El siguiente valor, que ya es el primero en el cual realmente vamos a empezar a mover nuestro elemento, es el valor relative. Con ese tipo de posicionamiento, lo que vamos a hacer es desplazar nuestro elemento a una distancia del lado superior, del izquierdo, del de abajo o del de la derecha, en relación, y aquí viene lo más importante, a su posición original en el flujo de la página, es decir, a donde estaría si su posición fuera estática este desplazamiento afecta al elemento obviamente pero no afecta al resto de la página de manera que si movemos un elemento con posicionamiento relativo el resto de elementos va a quedarse donde estaba es decir se hará un hueco donde estaba nuestro elemento pero la disposición del resto seguirá siendo exactamente la misma esto va a provocar que muy posiblemente se produzcan solapamientos es decir que nuestro elemento se pondrá encima de otros o que otros serán puestos encima del nuestro depende cómo cómo configuramos la propiedad z-index de la que hablaremos posteriormente. Además, por último, no se modifica el tamaño físico de la caja. Se desplaza o tenga que desplazarse, pero físicamente se queda igual, de las mismas dimensiones. Eso significa que si asignamos valores contradictorios a ciertas propiedades, por ejemplo, a left y a right, el sistema de elegir cuál de las dos tiene prioridad, ya que lo que no va a hacer es asignar las dos y modificar el ancho de la caja. Para establecer cuál tiene preferencia, hay una propiedad que es la propiedad direction, que lo que nos dice es si el contenido tiene prioridad de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por defecto está asignado a LTR, que es left to right, es decir, de izquierda a derecha. El siguiente valor es el valor absoluto. En este caso, los elementos con el valor absoluto son desplazados también con referencia a top, left, bottom y right, pero no en relación al punto en el cual se tendrían que encontrar en condiciones normales, es decir, con el posicionamiento estático, sino que en este caso su punto de referencia, o mejor dicho, su elemento de referencia, sería el ancestro más cercano que tenga un posicionamiento que no sea estático. Es decir, que tenga un posicionamiento que no sea el del flujo normal de la página. En este caso, y a contrario de lo que ocurre con, el, con Relative, ese desplazamiento, ese hueco que se deja por, por, al, al haberse desplazado el elemento, sí que va a afectar al resto de los elementos del HTML. De manera que eh, lo que va a ocurrir es que sea ocupado por esos elementos, es decir, desaparezca. Por otra parte, es importante detallar eh, cuáles son los puntos de referencia. Hay que tener en cuenta que en el ancestro la referencia viene dada por el área de padding del elemento. Sin embargo, en el elemento que queremos mover, su referencia no es el área de padding, sino que es el área de margen. Y por último, eh, hace también referencia que, eh, igual que ocurre en Relative, al haber un desplazamiento puede ser que se produzcan solapamientos y que la propiedad z-index nos va a permitir eh, decidir qué elemento se va a ver y qué elemento va a ser tapado por otro. Bien, y por último tenemos el valor fijo, el valor fixed de la propiedad position. En este caso, el elemento se va a posicionar con relación al navegador, a la ventana del navegador. De manera que eh, va, la sensación visual que va a dar es que va a permanecer fijo en la misma posición independientemente de que desplacemos hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, el contenido de la página. Como hemos comentado, además de las eh, opciones o de las propiedades top, left, bottom y right, hay otra propiedad más, que es el z-index, que nos va a permitir decidir cuál va a ser el orden en el que los elementos, si están solapados, van a mostrarse. Eso va a implicar que el elemento con un mayor número va a estar por encima de un elemento que tenga un menor número de z-index, con lo cual lo va a solapar, es decir, va a tapar parte de su visualización. Por supuesto, solo funciona con las posiciones absoluta, relativa y fija. Bien, pues vamos a ver unos ejemplos sobre lo que acabamos de ver. Partimos del documento tal y como lo dejamos en el vídeo anterior y lo primero que vamos a hacer va a ser limpiarlo. Vamos a quitar la configuración de los bordes y eh, vamos a hacer este. este va a ser nuestro documento de partida. Para dejarlo un poco más claro, si acaso, vamos a aumentar el margen, no 0 0, sino a 20, para poder ver mejor un poco los, los elementos. Bien, vamos a trabajar en el posicionamiento relativo y eh, vamos a elegir en este caso los elementos enfatizados. Así que elegimos el selector M. Ya los tenemos ya marcados a la derecha. Y lo que vamos a hacer va a ser, en este caso, para que podamos ver mejor el funcionamiento, solo a esto vamos a ponerles un margen de cero. Además, le vamos a añadir un background para resaltarlos. Y en este caso, para que se pueda ver mejor, le ponemos un color con transparencia, que va a ser pues, un color tirando, tirando verde y con una transparencia, por ejemplo, un 0.4 transparencia. Bien, pues ya estamos preparados para empezar a jugar con el posicionamiento. Y en este caso vamos a empezar con el valor relativo. Lo primero que observamos es que, aunque ya le hemos asignado ese tipo de posicionamiento, eh, los elementos siguen estando donde tendrían que estar, en su posición normal. Esto es así, obviamente, porque las eh, propiedades top, bot, left y right valen a cero, y como en este caso ese tipo de posicionamiento hace referencia al punto en el que tendría que encontrarse de manera normal, la separación de ese punto es cero, con lo cual la posición sigue siendo la misma que en el flujo normal de la página. Vamos a cambiarla, vamos a poner que en este caso van a ser en vertical 30 píxeles y por ejemplo en horizontal con relación al lado izquierdo van a ser por ejemplo 60 píxeles. Eso es lo que ha pasado, es decir, hemos, hemos conseguido que nuestros elementos, nuestros elementos enfatizados se desplacen con relación al punto superior del lugar donde tendrían que estar 30 píxeles y con relación al punto izquierdo 60. Es decir, esta diferencia que estoy marcando en vertical son 30 píxeles mientras que esta diferencia son 60 píxeles. Para entenderlo un poquito mejor vamos a añadir un padding que en un principio pondremos a 0 píxeles. Es decir, en un principio se queda todo tal y como estaba. Y lo que vamos a hacer va a ser ir incrementando ese padding poco a poco. Vamos a ponerlo, eh, vamos a pasarlo de 0 a 10. Como vemos, el padding ha aumentado, hay un contorno alrededor del contenido, pero sin embargo la posición de este contenido se mantiene exactamente igual que en la que estaba antes del padding. Si fijamos, quito el 1 y se queda, podemos verlo por ejemplo en la estrella de la muerte, que se queda justo por debajo de la, eh, de la frase de destruir un planeta entero. Vamos a subirlo a 10, y el padding ha aumentado, pero su posición del contenido sigue siendo la misma. Pasamos a 20, por ejemplo, tenemos lo mismo, y si pasamos a 30, vemos que verticalmente, justamente esta distancia, la distancia del padding, es la distancia que hemos dicho que se desplace verticalmente, es decir, el top 30. Dicho de otra manera, las propiedades top y left hacen referencia al contenido, es decir, a la distancia que ha de, ha de mantenerse con respecto al contenido del elemento. Bien, vamos a pasar al posicionamiento absoluto. Vamos a cambiar, eh, vamos a poner primero todos los elementos a cero para tener un punto de referencia claro, es decir, tanto el padding como el top y el left y eh, vamos a modificar la, el, valor de eh, perdón, el valor de la propiedad posición a eh, absoluto. Bueno, lo que ha ocurrido ahora es que todos los elementos M se han puesto con relación a su ancestro, a su primer ancestro, que no tenga, eh, que tenga una visualización diferente a estática, eh, se han puesto a distancia 0,0. Eh, si vamos al HTML, podemos ver que este M, por ejemplo, de aquí, pertenece a P, pero P no tiene ninguna definición de posición, con lo cual por defecto es estática. P pertenece a body, body HTML y no hay ninguno de estos elementos tiene una, una posición diferente a estática con lo cual lo que está haciendo el navegador es colocándolo al más alto que tiene que en este caso es HTML o, o podríamos considerar que es body, ¿no? en un principio es lo mismo algo parecido está pasando con los em que tenemos aquí abajo con los nombres estos em pertenece a li que pertenece a ul que pertenece a body y en ninguno de esos casos en ningún ancestro de li perdón en un ancestro de em es un valor diferente a estático en su propiedad de posición. Con lo cual, el punto de referencia sigue siendo el, eh, el navegador, entre comillas, o lo que sería el HTML. Vamos a vernos al CSS y vamos a coger, vamos a decirle a P que su posición sea relativa. Esto es un truco, ya que lo que estoy haciendo es decirle que al contenedor padre, en este caso AP, le cambie su, eh, su posición, la cambie de estática a relativa. Pero como top y eh, top, bottom, left y right son cero, no están modificados, cambio a la relativa sin moverlo del sitio. Es una forma encubierta de cambiar el sistema de posición de estático sin afectar a cómo se ven los elementos en pantalla. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que estamos viendo es que a la derecha de los em que pertenecían a los párrafos sí que se han desplazado, se han posicionado con respecto al origen de su contenedor, en este caso el párrafo, sin embargo, los que pertenecían a LI, los que estaban en, los que pertenecían a los personajes, siguen arriba, porque siguen buscando ancestros y no hay ninguno, con lo cual acaban otra vez posicionados con HTML. Otra cosa que ya podemos darnos cuenta es que los elementos se han desplazado, los elementos que pertenecen al, al párrafo se han desplazado pero sin embargo no han dejado ningún hueco sobrante en el párrafo, es decir, el resto de texto se ha adaptado a la nueva situación que supone que eh, nuestro bloque se haya desplazado. Vamos a poner un valor en top y left, vamos a ponerlo como antes, 30 y 60, pero en este caso, antes de jugar con el elemento en sí, vamos a añadir un padding a nuestro contenedor. por ejemplo, 20 píxeles. Podemos ver que la distancia que hay ahora, estos 30 y estos 60, no hacen referencia al contenido. Esto de aquí, esta pequeña separación, como podéis observar, no es 30. Los 30 es desde esta línea de aquí hasta el borde del área de padding del contenedor. Lo mismo pasa en el lado horizontal. Esto no son 60, sino lo que son 60 es desde aquí hasta aquí. Es decir, que resumiendo, nuestra distancia tiene como punto de partida o tiene como área de partida el área de padding del elemento contenedor. Bien, ¿y cuál es el elemento de destino de referencia? Ya tenemos claro el del origen, es decir, el padding de la, del elemento contenedor y el elemento de destino, pues podríamos pensar que es el contenido. Está este pequeño borde que hay aquí, vamos aquí al M, y vamos a pensar que es esta línea que hay aquí, ¿no? Pero realmente si ahora pongo un padding, vamos a ver, está a cero, vamos a ver que lo que es el contenido se va a desplazar hacia abajo, porque lo que realmente parece que tiene en cuenta es el área de padding. Es decir, lo que se mantiene separado a 30 de la parte superior del área de padding del contenedor, parece que es esta línea de aquí. Vamos a poner un poco más para que se vea más claramente. Vamos a poner, por ejemplo, 30. ¿Vale? vemos que la línea sigue estando en su sitio. ¿Pero qué pasa si le pongo margen? Voy a venir aquí y le voy a incluir aparte del padding... Un margen, por ejemplo, de 40 píxeles. por lo que estamos viendo es que el margen también ha afectado, es decir, no únicamente el punto de referencia es el área de padding, sino que es el área de margen. Este valor 30 va a estar referenciado, va a ser la distancia que haya entre el área de padding del contenedor y el área de margen del elemento que queremos mover. Es decir, estos 30 píxeles es la diferencia que hay entre no esta línea, sino la línea de margen, que en este caso no la vemos, pero que estará posiblemente por aquí, y la línea de padding del contenedor, que es la que hay aquí arriba. Esto es esta distancia, ya digo que no se ve la línea de margen del elemento, pero esta distancia más o menos serían los 30 píxeles. Bien, pues aquí aparecen dos detalles que imagino que algunos habrá percatado ya. El primero es que, obviamente, EM ha cambiado su tipo de posicionamiento a un posicionamiento absoluto y, por lo tanto, a partir de ahora, cualquier elemento que esté en su interior le va a tener como referencia. Es decir, va a pasar a ser, o podría pasar a ser, el elemento de referencia de un hijo suyo. Y la segunda es que EM es un elemento inline. Y los elementos inline, como hemos visto en los vídeos anteriores, no tienen márgenes superiores e inferiores. Y, sin embargo, aquí acabamos de aplicar un margen superior e inferior. Es decir, algo, algo extraño ahí, ¿no? Bueno, lo que ha pasado es que cuando eh, aplicamos un posicionamiento absoluto a un elemento, se comporta ya como elemento de tipo bloque. Es decir, podemos aplicarle márgenes y podemos aplicarle también eh, anchos. Como digo, son dos detalles que son consecuencia de lo que acabamos de hacer, de cambiar el tipo de posicionamiento. Eh, el primero suele ser, muy, ya digo, muy obvio, pero el segundo a veces se nos escapa, ¿no? ese, ese cambio de comportamiento se nos suele escapar. Bueno, para acabar nos queda el último tipo de posición, que es la posición fija. Vamos a limpiar un poquito esto. Vamos a hacer, por ejemplo, que solo nos afecte al, eh, al párrafo 2, el resto de elementos que se queden en su sitio. Y vamos a cambiar, si acaso vamos a poner aquí que el margen sea un poquito más grande para que se nos, la página se haga muy grande y haga falta el scroll para poder verla toda. Y vamos a cambiar la posición de absoluta a fija. Eh, lo que ha pasado es que se ha desplazado arriba porque su punto de referencia ahora mismo ya no va a ser su ancestro, sino que va a ser el navegador. En este caso, esto va a estar a 30 más 40 más el padding más el margen. Con esto lo que he conseguido es que si yo me vengo al navegador y me muevo, veo que mi, eh, que mi elemento enfatizado sigue estando en el mismo sitio en el que estaba originalmente, es decir, se queda fijo con respecto a la ventana del navegador. Voy a quitar la transparencia, de manera que ahora lo que estamos haciendo es, no vemos absolutamente nada de lo que hay de abajo, cuando movemos el scroll, él va solapando todos los elementos, pero voy a aprovechar para indicarle un valor para la propiedad z-index de la que tenemos hablado. En este caso, voy a poner un valor que sea, por ejemplo, menos 20. Si nos fijamos, lo que ha pasado ahora es que por encima de mi elemento enfatizado aparecen los párrafos, aparecen los elementos que tenemos en HTML. Es decir, mi elemento ha pasado a estar muy por debajo en la pila y el resto de elementos está por encima, con lo cual, en caso de preferencia, en caso de que coincidan, el enfatizado tiene poca preferencia. Va a ser solapado por el resto de elementos.